¿eh? <risa> hey, bienvenidos a clases. Yo soy Messi. En este video voy a tratar de hacer el típico look de la bellísima cantante de rock y actriz surcoreana Jihye. Vamos a ver cómo yo logro verme lo más parecida posible a Jihye. Eso es y vamos a ver cómo me queda a mí. Así que si quieres ver cómo sale esto, quédate. Yo no conozco a Yihad muy muy muy bien, pero aparentemente en las fotos que he visto ella está usando siempre como una base bien mate y por eso voy a usar mi base de lluvia como siempre. No se preocupen, ya pronto voy a tener otras bases que me sirvan porque es que estoy usando la lluvia constantemente. Porque me he bronceado extremadamente demasiado este año, este verano, y todas mis bases me quedan claras. Pero creo que hoy voy a pedir otra, y estoy entre decidiendo si quiero la de Colourpop, No Filter Foundation, o la, la nueva base de Makeup Revolution. Bueno, era la que iba a pedir originalmente, y en Alemania no la venden todavía, está muy reciente. Y no sé, no sé si la pido y pago muchísimo dinero de envío, o si espero a que esté disponible en Alemania para pedirla. ¡Wow! ¡Qué diferencia, eh! <risa> Yajé tiene el párpado caído, no solamente el típico párpado asiático sin, sin pliegue, sino que además lo tiene bien, bien caído. Yo tengo el párpado caído, así que... Puede que, maquillada como ella, hay algún tipo de parecido. Me voy a poner un poco de concealer, pero no voy a, a exagerar mucho aquí. Como ven, un concealer que no es muy clarito. Solo para iluminar un poquitito. Esta área. Inmediatamente voy a fijar el concealer con mi polvo. Fit de Maybelline que ilumina, uh, me metí la brocha en el ojo para el resto de la cara mi Chanel Vital Lumière para fijar el maquillaje de una manera bien mate las cejas de son muy naturales, se nota que ella se las sombra un poquito y ya, como que no no las define mucho, no se las marca mucho yo voy a hacer lo mismo voy a estar usando la brochita de Wayne Goss, para cejas y voy a estar usando este polvito para cejas del kit de ELF y no lo voy a definir demasiado, un poquitico, ven qué fácil es con esta brocha, esta brocha es una maravilla, al principio no me gustaba para nada y luego fue que aprendí a usarla. Solamente empujo hacia arriba y la sombra se difumina en un par de trazados, qué belleza. Arriba un poquitito así. No voy a usar contorno en la cara, pero voy a usar el rubor, como si fuera contorno un poquito, porque no lo voy a poner solo aquí, sino aquí. y no voy a ponerme mucho tiene que notarseme porque a ella se le nota que se pone ahora me voy a delinear los ojos con lápiz negro tanto abajo como arriba completamente todos los bordes de los ojos la línea de agua interior aquí debajo de las pestañas y encima de las pestañas inferiores por todas partes, lápiz negro señores yo admiro las youtubers que se ponen su lápiz así con una mano, se ve lindísimo en la cámara, yo lo intento pero no es fácil, yo me tengo que agarrar aquí y, y, y alarme hacia abajo y, y yo no puedo de otra manera luego de ponerme el lápiz negro en la línea de agua también me lo voy a poner en los bordes aquí me voy a delinear con lápiz negro y luego me lo voy a ir esfumando un poquito de sombra negra así estoy difuminando hacia arriba El mismo lápiz, ¿eh? La brochita estaba unta de sombra negra Una gotita, pero no vuelto a tomar más sombra negra, ¿eh? Miren como voy subiendo Y el negro se va haciendo más y más suave Yo voy a tomar una brochita ahora que es también pequeña pero es gordita y ayuda más a difuminar los bolisitos. Y voy a suavizar mucho abajo. Entonces yo quiero barrer un poco esto. La brocha está limpia, ¿eh? También arriba, suavizar. Todo esto se siente húmedo, ¿eh? porque lo que usé fue el lápiz negro y no me fijé en la base de arriba con polvos o sea que esta parte de mis párpados estaba un poquito húmeda, pegajosa, de base no sé si me parezco a ella pero bueno, lo siguiente que voy a hacer, voy a limpiar la misma brochita y ya se pone aquí debajo siempre algo brillante Ahora veo que mi delineado no es lo suficientemente negro, así que me voy a delinear aún más con un delineador líquido, el lápiz. También abajo. Inmediatamente lo difumino un poquito para que no quede una línea fuerte, aunque no sería mi look favorito, pero es como lo hace ella. Creo que aún para Jehaber, tengo muy poco rubor. Ok, labios. Me voy a probar dos labiales que creo que serían así de su estilo. El color Lil Pump de Colorpop. Me encanta. Ahora me voy a probar un color más naranjita como esos otros looks. Me voy a poner primero un gloss este es el Gloss Chichi de Colourpop. encima me voy a poner este Gloss de Dior siento que no brilla lo suficiente me voy a poner una gotita de aceite de argán en los labios Ahora sí. ¿Saben que Me gustó mucho más el otro labial. este video y si es así regálame un like y suscríbete a Clássimes y te veo en el próximo video chao